Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Esto es un chico el aire, está frío. Análisis, comentarios, aire noticias, noticias el informaciones. El bueno, Muy y frío. a propósito de todo pues, esto sigue. que yo decía, ahora nos toca hablar de nuestro tema central del día. Vamos a hablar de César el abusador. Ay, César el abusador. Dios mío. Autoridades dominicanas ofrecieron una conferencia de prensa. La grima para informar sobre la captura de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, lo cual se produjo en Colombia el apresamiento. El abusador tenía una estrecha vinculación con varios países, entre los que se encontraba Colombia, donde fue capturado este lunes. Recordamos que la persecución contra el presunto narcotraficante salió a la luz pública cuando, en horas de la madrugada del día 20 de agosto, Tres meses atrás, allanaron varios inmuebles de las talleres señalados como uno de los capos más importantes del área. El jefe de la policía de Cartagena dijo que el abusador se encontraba desde hace unos días en Cartagena y que en las próximas horas viajaría con destino a Panamá, por lo que tuvieron que actuar con prontitud para evitar su fuga. Eso fue lo que pasó y por eso apresuraron tanto la captura mm. del abusador. En Colombia. Increíble. Sí, señor. Lo detuvieron. A dos días del FBI publicar eh, una recompensa de 100 mil dólares, pero me, me imagino que son estrategias realmente. Sí, sí. Eh, lo atrapan a César el Abusador. Sale de aquí hace una semana, más, me parece, que, que, que estuvo en Colombia cómo salió de República Dominicana sería una de las preguntas que debemos de hacernos, cómo llegó no allá a través de las salió, aguas ¿Cuándo salió hace sí. una semana más o menos eh, tenía, llegó a, Colombia. Eh, en, a Colombia tenía sí, interés pero no quiere decir que viniera de territorio dominicano o si se compró sí eso, sí, se comprobó sí, eso que es salió lo que dicen de salió de aguas okay. dominicanas en ya, un yate ya. llega a Colombia tenía interés de llegar a Panamá por eso supuestamente agilizaron el apresamiento uh -huh. Eh, alguna de las cuestionantes que debemos de hacer ¿no? ¿Cómo pues él salió se de aquí? Dominicanas? Se podía ir directamente a Panamá En el claro, yate, eso sí. es cuento sí, lo, que, sí. lo que hay que cuestionar de, de que hace un puente De que coge sí, para sí, Colombia sí. En un yate, no hombre mm. no lo, lo que sí hay que cuestionar 20 años aquí Con empresas, no pagaba impuestos Nadie lo veía Después que se detona esto vida. por un escándalo, un mayúsculo que no había manera de ocultarlo, dura aquí más de tres meses y nadie lo ve. Entonces sale y de pronto lo encuentran. Todo parece como eh, dando tiempo a, a arreglar el escenario para una entrega posterior, ya okay. negociada con las autoridades de Estados Unidos. Y El lo hace Ministerio desde Colombia. No quiso hablar. Eso podría ser una y no quiso hablar. Bueno, pero pues dio una vi, conferencia de prensa. Eh, yo vi al de, al, sí, de sí. La, al de la DNC. No, no, pero él también. No hay imágenes También, él, imagen, él, también. Ese, sí. él no va a perder la oportunidad. Lo que más le gusta ¿Eh, a él es hablar. Tienen audio, audio, audio las imágenes para ver. Lo que más le gusta a él es hablar, Carolina. Si bien Inmediatamente va a decir que es por las autoridades dominicanas. ¿Lo tiene? Escuchemos. Inmediatamente a va a decir que por las autoridades dominicanas y que fue un trabajo arduo conjunto. y continuo y conjunto y que fue... Ahí Vamos está. a ver. Vamos a escucharlo. Posteriormente, eh, durante los hallazgos y las labores de inteligencia pudimos detectar, mediante informaciones fidedignas, que el César Emilio Peralta, el abusador, había salido del país...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 Bueno, ahí están las declaraciones del procurador. Eh, ciertamente, una de las eh, eh, de, lo que, de las informaciones que ofreció el director de la DNCD hacía la comparativa, y, y en ese sentido Amado nos puede aportar. Uh -huh. O sea, él decía, en los, en los casos de narcotráfico de la historia, no hemos visto que las capturas han sido tan rápidas como esta. Y él hacía la comparación de casos como... Eh, o, o sea, o más bien podríamos decir acá, el Chapo Guzmán, eh, el otro también, eh, un, eh, un narcotraficante de grande escala, eh, mexicano, tenemos el Chapo, no, ¿no recuerdan el nombre? Bueno, se me va. El asunto es que comparar a César el Abusador con un Chapo, con el... Con Escobar. Con Escobar, gracias, Fulvio. O sea, son narcotraficantes... Con Figueroa. Eh, de un nivel mucho mayor que César el Abusador No son los mismos países Son no, no, naciones no. grandes No, republic... pero además, ¿cuánto le atribuyen A César el Abusador haber traficado En términos de kilos? Creo que son mil kilos verdad O sea, no no se no, compara No se compara, no se compara. Entonces él dice que los grandes casos no, de narcotráfico de del mundo ¿Eh? Lleva eso de lo, lo que le encontraron Sí, pero eso es lo que han dicho, mil kilos Pero sí. mil kilos fue lo que se le ocupó al, En el caso de Quirino Mil, mil, trescientos kilos a aquel camión que iba sí pero, la pero parte... eso, eso son por pero lo la parte que, que quiero significar esa implica, es el comparar de que, que los grandes casos de narcotráfico conllevan años en encontrar a estos narcotraficantes y César el quién abusador depende de, de, de quien lo busque y de quien sea también a la escala que sea el país que sea o sea comparar a México con República Dominicana comparar a Colombia con República Dominicana en extensión en lo que tiene que ver con el nivel de narcotráfico que hay en esos países por Dios no puede ser comparado. Este país es un barrio, aquí todo el mundo claro. se conoce y sabe quién es quién. O sea, no, no es posible. Lo que pasa con esa, por ejemplo, aquí en la República Dominicana es lo mismo que pasaba durante la era de Pablo Escobar en Colombia. Y es que Pablo Escobar, por ejemplo, tenía un, eh, un barrio completo que él lo mantenía y además de que él financiaba a políticos y a militares. Recuérdense que en alguna época... Eh, durante esa dinastía de, de Pablo Escobar eh, Él ofrecía una cantidad de dinero Para aquellos que mataran a policías y a, y, a, y a militares Y eso funcionó durante un tiempo Mataron muchísimos militares en Colombia Porque el propio, el pueblo, la propia sociedad se corrompe Y es lo que sucede aquí eh, desde, desde arriba hasta abajo está todo corrompido La gente, eh, a los vecinos tapan al capo Pero más para adelante los... los los que tienen los negocios, que son los que reciben los beneficios directos del capo, también lo van a tapar, pero más para adelante los policías que, que también reciben el beneficio de, lo, de los capos lo, también lo van a tapar, lo van a encubrir pues, y, igual va subiendo en la escala, lo tapan los militares, lo tapan los coroneles, lo tapan los generales y así lo tapan desde arriba, entonces el problema es estructural completamente, es difícil Lo que yo veo un, una continuidad que en todos los casos solo existen tenientes, capitanes y coroneles. Tú no ves generales, tú no ves grandes políticos, no, pero yo no tú no ves ahí. grandes pero empresarios. Pero reciben el beneficio de Grandes empresarios, claro. Incluso en este caso se asocia a financiamiento político. Claro. Mira, claro. Yo, te, yo voy a revelar de aquí a propósito de, de, de lo que tiene que ver con la, la, la corrupción institucional. En uno de mis atracos, cuidado, oye esto, cuidado, yo, yo voy a reservar el nombre, cuidado. en uno de mis atracos, cuando me quitaron un teléfono, nosotros logramos hackear el sistema del teléfono vía, vía correo electrónico. Y adivinen qué, ahí encontramos en, en los números, porque la persona fue tan torpe mm. que entró su chip en el teléfono mm. y nosotros tuvimos acceso a todos los números que él tenía. Y adivinen qué, ahí encontramos el número de un magistrado de aquí de San Francisco de Macorís. Magistrado De un fiscal de aquí de San Francisco de Macorís, que el, que el atracador tenía el contacto con él. No, pero Yo contacto, no decir, mensaje, porque si no. El no, el, el, el contacto. El, número, el, número, no, no el contacto. El nombre podría ser. Eh, tú ves, pero ¿qué resulta? Que cuando nosotros hablamos con ese magistrado, él decía, no, bueno, pero que tú tienes que ir al lugar, y cuando tú lo veas, entonces tú nos llamas. Y yo con foto de, de la persona de todo. Mir y le, eh, yo con foto con el nombre y con la dirección exacta de él. Y con todo. Una de las y, había, y yo tenía que ir al lugar, a la comunidad donde él vivía. acuérdate eh, que Esperar a que él estuviera ahí. Entonces llamaron a la unidad no, acuérdate, no, que el, acuérdate que no, me el me fiscal es un, una, un personaje dentro del sistema penal. Claro. Cuya, cuya relación con el delito es muy cercana. Sí. Aunque no lo comete. Claro. Porque uno tiene que, incluso, yo te voy a decir algo. A, es ideal para un ministerio público que quiera hacer un buen trabajo. Es ideal tener a alguien dentro del bajo mundo que te sirva de puente para claro, llegarte claro. noticias e informaciones. Sí. Te lo digo sí. yo. Ahora, ¿Quieres ahora mismo. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo lo he tenido. Ahora mismo, tenido. maestro. ¿Por qué? Porque la única manera, Pedro Fulvio, la única manera de tú hacer un trabajo de zapa, porque olvídate, ellos no van no a ir a la prensa a decirte dónde están, ni qué claro. hacen, ni qué van a hacer ni cuál es su plataforma, tú tienes que conseguir eso a través de, de ciertos niveles de impunidad, sin llegar a ser eh, extremadamente sí. exorbitante, ahora, digamos, ahora mismo para lograr esa información el, valiosa. El gran valor de César el abusador es las informaciones que él posee. Claro que sí. Claro. Y, ¿Y siempre. ¿y por qué tú crees que el Quirino duró solo 10 sí, años? Sí, y, no acuérdense, y acuérdense que se decía, aquí se dijo, que se estaba estructurando una forma de entrega negociada sí. con Estados Unidos y que iba Entonces, a ser y que iba a ser en aguas internacionales que no se iba a entregar aquí ahora el gran deseo de la población dominicana que me incluyo yo en, entre esos es saber lo que César sabe claro. que diga lo que sabe verdad <risa> eso, para, eso no va a pasar para poder porque entender Estados Unidos lo que hace es que muchas toma cosas. esa información y la utiliza eh, eh, eh, luego para sacarle provecho claro, así claro hacer sus investigaciones, claro. confirmar otras claro. las, implica las, sí. las implicaciones que tiene el narcotráfico en los países eh... Lo primero es el daño que hace la sociedad a la juventud A través de la distribución y venta de drogas a grandes escalas O sea, esos puntos de drogas que nosotros vemos en los barrios No llega de Marte, ni llega de que una mata que la fabricaron Llega a través de la distribución que hacen estos grandes narcotraficantes y Le hace un daño terrible a la sociedad Lamentablemente, no solo en República Dominicana En ninguno de los países ¿Tú sabes ese... por qué ha aumentado el, el microtráfico? Como le dicen aquí uh -huh. Porque antes los carteles de las drogas era dinero, era, daban pagaban cuarto para que esto sirviera de puente, luego de un tiempo comenzaron a pagar pero en especie o sea, en especie, en la misma droga, exacto, en la misma droga y quedaba una parte de la droga, se trasladaba por la local. República Dominicana pero una parte se quedaba aquí, entonces qué había que hacer, había necesariamente que buscar un equipo que distribuyera esa droga en, en, en el territorio dominicano y eso disparó, aumentó el microtráfico, el tráfico local. El cambio de negociación. Pero nos tenemos ahí una ahí llamadita, ahí. buenos días. Sí, buenas, ¿cómo Ay. están? Muy está bien, alto, está muy bien. Manolo, Manolo. Manolo, Manolo, Manolo hermano. hermano, un abrazo. Manolo Bonilla. Experto, sí, experto sí. en Gracias. este sí, tema. Sí, sí, sí. Nos place escuchar a un experto como tú, Manolo. Manolo, Adelante. ¿cuándo, Ay, te, vas, eh, por, ¿cuándo ah, te vas? Por cierto, por el ferry? destacar que Manolo... Eh, a, eh, Manolo, eh, Manolo ahora, pero antes, el libro de Manolo... decirle? Manolo, ¿en qué fuera. fecha tú escribiste ese libro? ¿en ¿Narcotráfico o una nueva clase social? Precisamente hace 30 años wow. que escribí el libro en narcotráfico, una nueva clase social. Y el objetivo de ese libro no es explicar que el asunto de las drogas no son hechos aislados. El asunto de las drogas es parte de un sistema que comienza un proceso de descomposición dando lugar a que ese grupo de negociadores de las drogas se conviertan en una clase social. Al convertirse en una clase social, ellos comienzan a hacer uso de lo que se llama la superestructura. ¿Qué es la superestructura? La justicia, la educación, la cultura y el daño del narcotráfico no es específicamente solo las drogas como elemento dañino a la salud lo más grave que tiene el narcotráfico es que se va empoderando de los valores de la clase ya existente y va sustituyendo esos valores por los valores propios de esta nueva clase de ahí es que viene eh, el gusto al bembón de ahí es que viene el gusto al, a un estilo de bachata no al original y el último hecho que le confirma a ustedes hasta dónde llega la transformación del gusto de la juventud que cuando vino Romeo Romeo Santos que se iba a presentar como algo así de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana ya había un grupo de jóvenes eh, en espera de ese extraordinario artista que puede ser que tenga muchísimos eh, valores o algo, pero que sea un aporte en serio para una sociedad. O sea, que yo quiero agregarle a ustedes que cuando mi amigo decía que hasta un fiscal estaba en la lista, a mí no me sorprende porque parte del narcotráfico es la conquista de las estructuras que quedan en la sociedad. Manolo. Por eso, hoy el narcotráfico está... Eh, colocado en todos los estamentos sociales, ya hay narcotraficantes como regidores, hay narcotraficantes como diputado hay narcotraficantes como senador y a la, y a nivel de las empresas privadas el capital de, la, de narcotráfico está incluida en la empresa privada Manolo, Manolo uno, los uno, uno... que aparentemente lo que hacen es prestar el nombre pero que el capital original de esa empresa eh, ya es original del de narcotráfico. Y recuérdense, aquella teoría tanto de Bosch como de Carlos Marx que el dueño de los medios de producción, a última instancia, son los dueños y los que imponen la superestructura, entiéndase, la educación, el gusto, la cultura, la forma de ser, y por eso hoy vemos una sociedad y hasta los feminicidios no es más que un cambio de valores en la mentalidad de este sujeto que hoy se mueve dentro de esta nueva clase. ¿Qué tipo de sujeto es? Un sujeto flojo, un sujeto psicológicamente de baja tolerancia al dolor, un sujeto egoísta de forma tal que la muchacha que le rechaza la petición de su cuerpo... Ese sujeto no soporta porque es el sujeto que está tirando esta nueva clase llamada el narcotráfico. Manolo. El último, no te vayas, Manolo, no te vayas. Quiero aprovechar un programa muy escuchado. Eh, quiero negociar mi viaje a Puerto Rico. Así que... Manolo. Manolo, Manolo. Bueno, ahí... sigo escuchando por Ma Manolo, una pregunta, una pregunta, no te vayas, no te vayas. Vaya, no vaya, no vaya. Llámame, Manolo. Manolo, una pregunta, Manolo. Esto parece como una, reeditando la historia, ayer Figueroa Agosto, sí. ahora César el abusador pero esa forma de capturarlo en Colombia como tan fácil, eso me parece a mí como negociado de antemano. El término, el término no debe decirse fácil, eh, nada fue fácil ahí, ahí hubo más asuntos de negocio, porque Estados Unidos eh, le gusta captar ese tipo de sujetos, claro. no con fin limpiar la sociedad. No es con fin moral. Estados Unidos intenta hacer, hacerlo preso antes que cualquier país con el objetivo de, de formar expediente. para muchos políticos, en la medida en que César abusador le diga ligazones que tiene, que tenga con un empresario. Ligazón que tenga con un senador, ligazón que tenga con un comerciante. Estados Unidos forma un expediente y le pide a ese comerciante, en un equi momento favores. Manolo. Es el expediente que cese el abusador puede, pero no es un problema moral, ni ha sido un problema fácil. Es un problema inclusive a última instancia de protección. Ustedes saben que cese el abusador, tiene casi, casi confirmado... Eh, determinada complicación en el caso de David de David Ortiz el héroe de Boston el héroe de Boston que él mismo, ni siquiera él mismo entendió nunca el papel que jugaba con que Boston lo tomara como un ciudadano no, no sé distinguido no tanto. Eh, el esfuerzo pero ya David Ortiz me atrevo a decir captó demasiado la cultura narca eso no significa que él venda droga David Ortiz Sino que le gustaba ese ambiente. Eh, el gusto de los narcos, la música de los, de los narcos, las pulvas de los narcos. Porque fíjense bien que estando él en la clínica, estando en la clínica, dos mujeres son los que producen la sospecha. La sospecha de que David Ortiz estaba envuelto no en asunto de béisbol, apenas de béisbol el bate. Porque <risa> esas dos mujeres lo que se estaban discutiendo. Era el asunto el del bate bat. autografiado de David Ortiz <risa> eh, De quién era el bate, sí era mío Entonces, Un bate de David Ortiz cuesta muy caro Qué fuerte. Entonces ahí es que se descubre no es verdad, es un, es Que un un David problema. Ortiz estaba muy envuelto, ¿eh? muy bailando Cuando una de las damas ni siquiera eh, utilizaba panty Eso se pudo observar Sí. ...en el estrellón que se dieron... Sí. Manolo. creo que había una... ...que era rubia... pues entonces así como le estoy diciendo, Dios. ...que no le di la cara tampoco... Mire, <ríe> ...no miraste la no cara... Nada. Nada. ...nuestro amigo... Ortiz, ...y eso de César Abusador... ...no crean ustedes... ...que fue nada fácil... ...sino son contradicciones propias... ...porque ya César Abusador... ...tenía la acumulación... ...de un capital significativo, lo único es que ese es el abusador estaba tocado. Mm. Estaba tocado por lo que le toca a los políticos, el ego. Manolo. Ese es el abusador permanece lo, como se, se mantuvo 15 años atrás, porque él tiene 20 eh, disfrutando del poder, disfrutando de la riqueza. Sí, pero eh, no pudo controlar en mantenerse en un bajo perfil y cuando comienza a saborear por eso ustedes observan cómo este muchacho con una ridiculez extraordinaria saca foto de los muebles saca foto de las copas sí. saca foto de los, de reloj entonces ahí tú ella que es el abusador yo diría que se intoxicó por encima, como sucede a muchos de nosotros... Que cuando somos pobres... Somos una cosa... Y cuando adquirimos un capital... El somos capital nos no, no produce una intoxicación... Y comenzamos a elevar el ego... Si César se queda... Como caso, como decía nuestro amigo... De... El asunto de Escobar... En Colombia... si Escobar duró 15 años... Disfrutando su propio recurso... Sí. Pero el ego lo fue llevando adquirir, deseando que la sociedad, eh, disfrutar cosas que la sociedad establece. Manolo. Desde el abusador, tenía interés en mantenerse ya con el sabor la de la sociedad, del músico que lo aplaudía, sí. del artista que llegaba, que mencionaba su nombre, porque los humanos muchas veces parece que en nuestra sangre va, el deseo de que no upen, el deseo con que no eleven, el deseo, y eso fue muy humano, y César sobrepasó la clandestinidad, y ya ponía en peligro recursos que ya no solamente son de César, sino que pertenecen allá a, a, a grupos que él representaba. Manolo, así una es, última así pregunta es, antes de así irse. Es. Manolo, así es, Manolo, ¿crees tú, Manolo? ¿crees tú que, que, que se debería entonces despenalizar ¿O legalizar la droga en la República Dominicana? Mira La pregunta que me hace eh, Yo nunca le doy Una respuesta de que si es Un deseo de la voluntad De la sociedad que tenemos Esta sociedad la No, llamada, pero para resolver problemas eh, Sociedad democrática La sociedad eh, No, no, no, no, es el triunfo del narcotráfico que va a legalizar Las drogas, o sea, las drogas Pero se cae, bien, se cae entonces en la estructura Nadie frena la legalización de las drogas, porque si observamos bien, operativamente, eh, no legalmente, y Amado sabe mucho de eso, del asunto de la ley, no por un problema de ley, sino en la vida práctica, en la vida práctica, en la vida operacional, las drogas están legalizadas. Las drogas están legalizadas. Sí, naturalmente. Si no vayan a todos los ayuntamientos de todos los pueblos, a ver si no encuentran un regidor que representa a, a esa clase. Ay, a saco. ver, esa que de, operacionalmente, de, de, aquí hay 157 urbanizaciones. De las 157 urbanizaciones, un 98% es aporte del capital del narcotráfico. ¿Y cuál es el regidor de, de aquí, de San Francisco, colegio, que representa el, el, el narcotráfico? El de, de ingeniero que Trate de desmentir con datos que yo estoy equivocado. Que no es cierto que el, 90, el 98% de las urbanizaciones es un aporte, vamos a llamarle así, es un aporte de narcotráfico. Muy bien. Y Muchas gracias. Puede discutir, lo puede contradecir, eh, pero yo sé que es un hueso muy duro. Ay. Porque esos muchachones del colegio son muchos los que comen de ahí. Bueno, gracias. <risa> a Manolo Gran amigo, muchas gran gracias, hermano, Manolo. Autor de hace sí, muchos sí, años sí. de la ventana de Manolo y autor de ese libro interesantísimo. Sí, escribió, eh, de, eh, de escribió varios, Pero específicamente si hace tiempo que él viene hablando específicamente. El 30 años. Macho, escribió uno también. Del narcotráfico una nueva. Bueno, mientras social. tanto, está César la apresado, sí, el abusador apresado y esperamos que también. hable para saber lo que hable. Mm. No, tú no lo vas a saber es Sueña Estados Pilarín. Unidos se va a quedar con esa información para poder hacer lo sí, que ellos saben hacer. Ya ¿Vamos sí. a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Sí okay. cuando ustedes regresemos Entonces ustedes Entramos De mañana